Hey, bienvenidos a Classy Mess. Yo soy Classy. Yo soy Messi. Que te quedes para que veas cómo lo hice. Esta sombrita lure. Las personas que tenemos para... Esta que se llama Parallel. Extiendo esta sombra rosada fucía de mi paleta móvil encima del amarro. Ya yo me he hecho otros looks con ella y puedo llevarla que me está gustando muchísimo. Slick un poquito hasta aquí. Cheerio de Super Shock Chic de Color Pop Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me encanta. Así que este es el look. Y si es así, regálame un like, suscríbete. Es porque estoy subiendo videos todos los días.